La Realidad Aumentada es una tecnología muy novedosa y nuestros alumnos de posgrado ya desarrollan mejoras para aplicarla en la industria y la vida cotidiana. Descubramos cómo funciona. Bien, básicamente lo que estaré comentándoles es, es un sistema en el cual me estoy relacionando, es un sistema de Realidad Aumentada Espacial Prácticamente consiste en generar, este, en un ambiente real, imágenes virtuales proyectándolas directamente sobre el espacio. Eh, regularmente los sistemas que son tratados así se reconocen como realidad aumentada o realidad virtual. Este proyecto en particular ataca una, una necesidad y a su vez un, un, un sistema que lo que hace es enriquecer el espacio dado una proyección con un sistema de proyección. Sí. Regularmente esos sistemas se han visto eh, bueno, pues a nivel público, eh, digamos en proyecciones en edificios, en proyecciones prácticamente con videojuegos inclusive. Para este caso, para el caso de la investigación, realmente lo que está inmerso es el hecho de que pueda participar o que esté proyectado para generar mmm, una colaboración con la industria. Eh, esto es, el sistema en sí es un está basado en dos cámaras, básicamente aquí de un proyector y pues la idea original es poder hacer proyección en el espacio, digamos en la superficie en este caso regularmente este tipo de sistema pues colabora muy bien con lo que significa manufactura, con lo que significa selección de material e, entre otras cosas el, el objetivo es desarrollar una aplicación pues de que sea robusta o escalable en este caso que con retroalimentación, esto es, que se pueda generar una interacción en tiempo real, dadas las condiciones de donde se vaya a trabajar. Eh, la diferencia o una de las diferencias y ventajas de este sistema de realidad espacial con respecto a los sistemas de realidad virtual o realidad pues es que no radica en establecer un sistema en la cabeza o un sistema para pantallas o con pantallas. Entonces, pues se eliminan ese tipo de, de medios y se conforma un sistema espacial. Hay muchas ventajas en ello, hay muchos usuarios que pueden aprovechar toda la información. Se está pensando en que esta aplicación tenga una proyección a nivel de capacitación, a nivel de, a nivel de ayuda y ensamblaje para algunas piezas complejas. Evidentemente, pues bueno, los tiempos actuales en la industria son tan diversos que lo que nos hacen es generar nuevas soluciones a las nuevas problemáticas. ¿no? Entonces, entre otros objetivos, en el caso de objetivos específicos, pues es generar este, puntos dimensionales escaneados para generar una malla de 3D, que es la parte de reconstrucción, básicamente, y luego una proyección. Eh, pues un problema a resolver, evidentemente, eh, es eh, el funcionamiento de máquinas y manufacturas dando solución, en este caso, o asistencia, inclusive, eh, ensamblaje dentro de la industria, disminuir el porcentaje de accidentes para evaluación de sistemas de alto riesgo, aumentar la eficiencia asistiendo a, a especialistas en la capacitación o aliestramiento. El, el impacto que se pretende en Zacatecas, como en Zacatecas, como en la Nación, pues es establecer que un sistema de vanguardia tiene un enfoque, eh, lleva un enfoque a la industria 4.0 y así pues, ser inmersos en las nuevas tecnologías.